Es un placer tener aquí pues, al profesor Alejandro Saavedra. Es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, del Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización. Es también investigador senior en el Grupo Modestia, Grupo de Estadística y de Optimización de Investigación. Y bueno, lo que nos va a hablar hoy, pues es un tema bastante interesante y bastante novedoso en teoría de juegos, porque bueno, como ya sabéis muchos de vosotros y la mayoría que habéis venido al seminario de teoría de juegos, en general es bastante difícil encontrar o calcular soluciones exactas para los modelos de juegos cooperativos, sobre todo cuanto más alto es el número de jugadores, pues más dificultad. Y entonces ahora lo que se está haciendo, o lo que se ha hecho en los últimos años, son trabajos en los que se utilizan técnicas o métodos de muestreo estadístico para hacer aproximaciones a estas soluciones. Y lo que va a hacer hoy Alejandro aquí pues es hacernos una revisión pues por... Eh, varios o bastantes de estos trabajos que se han hecho al respecto con lo cual pues es un, una revisión que nos va a venir muy bien pues saber cómo se puede aplicar la teoría de juegos a, eh, perdón, la estadística a la teoría de juegos Bueno Alejandro, pues eh, encantada de tenerte aquí con nosotros visitando el CIO, también aprovechando que está aquí esta semana pues para trabajar con el grupo de teoría de juegos, el grupo GADER y pues nada, es tuyo No, yo tengo esto Vale, pues muchas gracias Ana por la presentación y por, por invitarme aquí. Entonces, bueno, como bien ha dicho Ana, voy a hablar de métodos de aproximación de soluciones específicas de teoría de juegos, ¿no? en concreto para juegos cooperativos. ¿no? Y lo voy a hacer eh, revisando un poco las aplicaciones y sobre todo las metodologías que que, bueno, que, se, que han surgido a partir de diferentes problemas que se han planteado y que han resultado en trabajos que están coautorados bueno, con Encarnación Algaba, que creo que colabora con, con el grupo de aquí, con la profesora Balbina Casas de la Universidad de Santiago, con mis directores de tesis, Gloria Fiestras, que está aquí, e Ignacio García Jurado, y bueno, veis ahí la última, que es familia, mi hermana. Vale, entonces eh, vamos a, a, a empezar. ¿no? y para ello vamos a definir qué es un juego TU. Al final, un juego TU, eh, ya supongo que muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis, viene dado por un par NV, donde N es un conjunto de jugadores y V es una función que a cada uno de los posibles subgrupos o coaliciones de jugadores le va a asignar pues un cierto valor eh, derivado de su cooperación al final. ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales en, este, en esta clase de problemas es analizar por un lado sus propiedades, pero sobre todo plantear mecanismos que nos permitan repartir el valor, eh, el valor de la cooperación de todos los jugadores, el valor de VD, ¿no? Entonces, bueno, eh, existen varias soluciones de tipo puntual, como es el bien conocido valor de Shapley, el valor de Van Zaff, que, aunque se suele usar en situaciones de votación, también es aplicable a otros contextos, y sus extensiones, por ejemplo, al caso de uniones a priori, que veremos después, ¿no? como es el caso del valor de Owen y el valor de Banzaf Owen. A su vez, también existe otro tipo de soluciones, ya de tipo conjunto, y aquí englobaríamos, por ejemplo, el core, el núcleo de un juego, que es de los más conocidos. Eh, todos ellos comparten la problemática que comentaba Ana en la presentación, que el cálculo exacto de la mayoría de estas solu eh, soluciones se va complicando a medida que el número de jugadores va creciendo. ¿no? Entonces llega un punto en, en el que no somos capaces de, de calcular la solución exacta. Y es, por ejemplo, en situaciones como estas, eh, si queremos analizar eh, el problema del sector lácteo en Galicia, que lo modelamos a través de un juego T1, ¿no? bueno, pues ahí planteamos un problema en el que vemos que necesitamos reducir la producción de leche en Galicia con el objetivo de incrementar los precios, que vemos que desde la supresión de las cuotas lácteas a nivel europeo el precio ha caído, en concreto, desde abril de 2015. ¿No? Modelamos eso a través de, de un juego TU, un juego de bancarrota, para establecer nuevos sistemas de, de cuotas y vemos que el número de concellos eh, gallegos que están ahí involucrados, de los que tenemos datos, son 190. Al final, si aplicamos ahí el valor de Shapley tendríamos pues una nueva distribución de la producción de leche en Galicia ¿sí? pero tenemos el problema de que no sabemos calcularlo. ¿no? Otro de los problemas es que si queremos desde una perspectiva más económica analizar cómo se comportan las eh, comunidades autónomas eh, en términos del sector turístico si existe la posibilidad de cooperación bueno hemos planteado mmm, con con gloria, un, un trabajo en el que analizamos que esa cooperación al final viene determinada también como, eh, por cómo se organizan los jugadores que están fuera de una coalición. ¿vale? La eficiencia en este caso de cooperar varias comunidades autónomas vendrá dada de cómo coopere el resto también. Entonces, claro, ahí planteamos soluciones a la hora de ver Cómo deficientes cada comunidad autónoma, de establecer algún tipo de ranking. Bueno, hay soluciones específicas y también hemos tenido problemas del, para eh, calcularlos de forma exacta. ¿no? Entonces ahí también hemos tenido que recurrir pues, a aproximaciones para, para tratarlo. Y ya por último, bueno pues en temas de seguridad, por ejemplo en redes terroristas. Aquí está el grafo de la red terrorista que Perpetró los atentados de París y de Bruselas en el año 2015 y 2016. Bueno, pues eh, a veces nos interesa establecer o determinar quién es el cabecilla de la red, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, los, los medios de seguridad buscan determinar quién es el agente más más peligroso ¿sí? y detenerlo, focalizar ahí la atención a la hora de destinar recursos para su vigilancia. ¿no? Bueno, hay varios trabajos como este de Hammers y otros en el año 2019 que usan el valor de Shapley como medida de centralidad en esta red para determinar cuál es el terrorista más peligroso. ¿no? Nosotros lo que haremos bueno, pues será extenderlo pues, a, otros, a otros supuestos. ¿no? Eh, todos estos escenarios comparten el problema que comentábamos, ¿no? con un número elevado de jugadores vemos que las soluciones eh, exactas que queremos eh, obtener pues es muy complicado de obtenerlas, ¿no? entonces vamos a usar métodos de muestreo, ¿sí? Bueno, veis que aquí aparecen sombreado varios de los casos que vamos a comentar, vamos a empezar por el más sencillo que eh, ya ha sido cubierto por, por ejemplo por Castro y otros en el 2009, al final, el valor de Shapley yo puedo reescribirlo en términos de una media. Si veis esto, es la suma en las, en las eh, permutaciones de n, para cada una de ellas calculo la contribución marginal de cada uno de los jugadores a sus predecesores y promedio en el conjunto de permutaciones. Claro, aquí aparece un link con la estadística. Si os fijáis, esto al final es un promedio, es una media poblacional sobre el conjunto de permutaciones de n. Si vamos a una clase básica de estadística, al final este es el problema de estimar una media, porque cuando desconozco la media tengo que estimarla. Claro, la, lo primero que se nos plantearía sería, bueno, pues eh, hago, obtengo una muestra de permutaciones, para cada una de ellas obtengo el vector de contribuciones marginales, y así para cada uno de los jugadores al final, pues basta con promediar esas contribuciones marginales para cada uno de esos jugadores y obtengo, en este caso, la estimación del valor de Shapley. Bueno, al final eh, estudiamos, bueno, Castro y otros estudiaron en este caso las propiedades del estimador, ven que es un estimador insesgado y consistente, eso es, es bueno, aproxima bien cuando el tamaño de muestra pues aumenta, bueno, nos gusta. Claro, eh, el principal dilema está en que mm, lo primero que estudiamos o es probablemente la aproximación en poblaciones normales, poblaciones infinitas, pero aquí tenemos que tener en cuenta que esas poblaciones no son infinitas, el conjunto de permutaciones es limitado. ¿no? Entonces, eso debería llevarnos a trabajar bueno, pues con dos desigualdades particulares para el caso de poblaciones finitas que nos lleven a acotar el error que cometemos, al final ese error que cometemos es interesante porque a mí me gustaría controlar como de bien o mal estoy aproximando el valor de Shapley en ese caso. ¿no? Son las desigualdades de Chebyshev, que creo que se estudian bueno, pues, eh, a niveles de grado, por ejemplo, y la desigualdad de Hoeffding, que yo por lo menos no la conocía, es específica del contexto de poblaciones finitas. ¿no? Al final eh, nos dan dos cotas para el tamaño de muestra que utilizo en nuestras aproximaciones y combinándolas bueno, soy capaz de obtener una, una desigualdad general. ¿no? Eh, al final, ¿con cuál de las dos me quedo? Bueno, pues han probado Malecki en el año 2015, que para valores, niveles de significación, en este caso, menores que 0.23, es la de Hoefdin la que proporciona pues, una mejor cota. ¿no? Entonces la de Chebyshev en general no va a ser utilizada. ¿no? Claro, el valor de Banzaff también se puede aproximar bajo muestreo siguiendo un esquema parecido. Aquí al final vemos que por cada componente del valor de, de Banzaf, ese valor viene dado por el promedio de las contribuciones marginales de, de ese jugador sobre el conjunto de coaliciones que no lo contienen. Aquí la principal diferencia con el caso anterior es que tenemos que ir trabajando componente a componente frente al valor de Shapley, que nos permitía pues, en una única vuelta aproximar todos los jugadores. ¿no? Bueno, el esquema de trabajo va a ser similar, aquí partimos de un i fijo, generamos coaliciones que no contienen a y, calculamos sus contribuciones marginales, las contribuciones marginales de i a esas coaliciones, y para ese i la estimación viene dada por el promedio, parece fácil, ¿no? Bueno, pues aquí el problema de acotar el error también ha sido abordado, en concreto por Backrack en el año 2010, pero siguiendo un poco el esquema de Maleki del 2015, al final, las desigualdades son aplicables también en este contexto, de hecho veis que es una réplica exacta del caso anterior, en este caso, pues para acotar el error que cometo en la estimación del valor de, de BANZAF. ¿no? Bueno, pues volviendo un poco a las aplicaciones, al final yo lo que busco es reducir la producción de leche en Galicia, en el primer problema que tratamos, para intentar bueno, pues levantar los precios. ¿sí? Entonces lo que tengo que plantear aquí es el nuevo sistema de cuotas que yo, que yo busco. Al final esto yo puedo verlo como eh, un problema de bancarrota, donde veo un conjunto de personas que reclaman eh, una parte del todo, voy a suponer que el total de producción que había en abril de 2015 lo voy a reducir para intentar levantar esos precios, pero la capacidad de producción de los ayuntamientos gallegos sigue siendo la misma, las granjas existen y están funcionando. ¿no? Entonces, eh, cada una de esas eh, granjas producirá una cantidad que será lo que reclama del total. Que, eh, querrán mantener lo máximo posible de lo que, de, de lo que hacían. ¿no? Entonces, bueno, la condición que tiene que cumplir es que esa suma de demandas tiene que ser superior al estado para poder plantear así un juego de bancarrota. ¿no? Y aunque originalmente no lo hemos planteado así, al final eh, el valor de Shapley en este contexto recibe el nombre de la regla de llegadas aleatorias y es equivalente a estimar el valor de Shapley a estimar la regla de llegadas aleatorias, que podemos hacerlo incluso sin pasar por el juego de bancarrota. ¿no? Eh, claro, aquí el principal problema que teníamos es que, para calcular el valor exacto, teníamos que evaluar 190 factorial permutaciones eh, para obtenerla, entonces eso era difícil, entonces lo que hicimos fue usar los procedimientos de, de muestreo, ¿no? Y bueno, hay, los principales resultados eh, aparecen en el paper, pero aquí está, por ejemplo, el resumen de las, de las estimaciones, ¿no? Vemos que, más o menos, que todo se comporta razonablemente bien y que, bueno, pues que aquellos ayuntamientos que se caracterizan por producir más, más leche en Galicia siguen estando ahí. Vale, eso no lo, no lo perdemos. ¿no? Bueno, pues, eh, una vez que estudiamos qué pasa con el valor de Shapley y Banzaff, aquí fue donde en, en su momento, en mi tesis doctoral, empezamos a intentar aproximar pues, las extensiones del valor de Shapley y, y de Banzaff eh, en general. ¿no? Entonces, para ello, lo que voy a suponer es que va a existir una cierta partición sobre el conjunto de jugadores, ¿vale? que esa partición lo que me va a hacer es a describir un poco las afinidades que existen en, en la cooperación de los jugadores. No todos, o bueno, algunos tendrán más cercanía con otros, o preferirán eh, trabajar con, con el que está al lado y no con otro, ¿no? y eso marcará una partición de todo el conjunto de jugadores. Y así, yo puedo definir el valor de Owen, si, que si recordáis un poco, tiene una estructura parecida al valor de Shapley. ¿sí? Calculo sobre un cierto conjunto de permutaciones el vector de contribuciones marginales y promedio para cada uno de los jugadores esas cantidades. ¿Sobre qué conjunto de permutaciones? bueno, pues Son permutaciones que denominamos compatibles con la partición P. Es decir, que en cada permutación los bloques aparecen unidos. ¿sí? Dentro de cada bloque puede haber un orden distinto y los bloques pueden estar desordenados, pero cada permutación pues respecta la partición que tenemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que buscar métodos de aproximación que nos permitan estimar en este tipo de casos el valor de Owen y para ello, teniendo en cuenta que es una variación del valor de Shapley, planteamos un procedimiento eh, parecido. Lo que tenemos que hacer es ahora generar permutaciones que sean compatibles con la partición P dada. Repetimos el procedimiento, calculamos el vector de contribuciones marginales y, componente a componente, yo puedo obtener la estimación del valor de Owen simplemente promediando pues, las contribuciones marginales de ese jugador sobre las permutaciones compatibles que tengo en la muestra. ¿no? Entonces, de nuevo, comprobamos fácilmente que las cotas del error son las mismas que se cumplían para, para Shapley y, al final, la desigualdad completa que teníamos al usar la desigualdad de Popovicius pues nos da una cota del error bastante, bastante buena. ¿no? Y de igual forma que lo hicimos para el valor de, de, de Owen, podemos usarlo para el valor de Van Zaf. ¿no? El valor de Van Zaf, al final, bueno, permite extender en cierta manera el valor, en cierta manera, no, lo extiende al contexto con uniones a priori. Sí, si recordáis también aquí la definición del valor de Van Zaf, bueno, pues por cada uno de los jugadores lo que hacía era calcular la contribución marginal eh, de ese jugador sobre el conjunto de todas las eh, coaliciones que no lo contenía, pero aquí esas coaliciones tienen que ser de un tipo especial, tienen que estar compuestas por bloques enteros de uniones que no contienen a I y después eh, a eso tenemos que añadirle coaliciones dentro de la unión de I que no lo contenga. Entonces ese tipo de coaliciones ahora se dicen compatibles con la partición. Están formadas, como digo, por bloques de uniones y coaliciones dentro de la unión. De ahí. Claro, eh, esto al final nos lleva a plantear diferentes escenarios de, de muestreo. ¿no? El, más, el más fácil es recurrir al muestreo aleatorio simple, que es el que todos al que todos conocemos. Y para ello, bueno, nos aprovechamos de ciertas propiedades de los juegos que podemos eh, plantear en términos de, del juego cociente ¿sí? para trabajar directamente sobre el muestreo en coaliciones compatibles. Entonces, yo lo que eh, tengo que plantear es un nuevo conjunto de jugadores en estrella determinado de esa forma ¿vale? y extraer eh, coaliciones en ese nuevo conjunto en estrella. Cuando lo hago, bueno, pues al final puedo seguir el procedimiento y veo que para cada una de esas coaliciones que, que yo genero eh, determino cuál es su contribución marginal y al final lo que hago es estimar el valor de Banzafogen a partir pues del valor de Banzaf de un determinado juego asociado. ¿no? Claro, aquí mmm, lo que hicimos fue suponer, por variar un poco las, las líneas habituales, que eh, no quiero repetir coaliciones yo cuando estoy Trabajando con el valor de Banzaff o Banzaff-Owen, no repito, coaliciones en su cálculo, son coaliciones todas diferentes. ¿no? ¿Por qué incluirlo en el muestreo tal y como veníamos haciendo antes? Antes no había ninguna hipótesis que nos restringiese a coger coaliciones iguales, por ejemplo. Bueno, pues eso nos ha llevado a desigualdades para acotar el error ligeramente diferentes. ¿no? Al final, teniendo todo eso en cuenta, en este contexto vemos que la desigualdad de Chebyshev, aparecen por ahí tamaños de población ahora, ¿vale? se complica un poquito más, pero la desigualdad de Hoefding yo ya no puedo aplicarla porque eh, esa desigualdad de Hoefding eh, está asociada a contextos en los que yo asumo que eh, tengo reemplazamiento en la muestra. ¿vale? La equivalente en este caso sería la desigualdad de Serfling. ¿sí? que, si recapitulamos y volvemos atrás, tiene una estructura bastante parecida, pero lo que hace es que ahora incorpora aquí datos sobre el tamaño de la población. ¿no? La cota que nos resulta, pues se complica un poco, vale, al final son todo parámetros de nuestros problemas, son el número de uniones que tiene la partición, el tamaño de la unión de i, vale, son cosas que son relativamente fáciles de calcular, vale. Entonces, Claro, esto tenemos que aplicarlo. Como, como os dije, eh, en su momento, eh, Encarnación Algaba me, me comenta que están ante un, el problema de estimar eh, bueno, pues, soluciones con un a priori en este contexto. Eh, ella con su alumna de TFM partía de este problema en, en el que habían hecho diferentes pruebas eh, y habían elegido una partición. ¿sí? Entonces, bueno, pues había que estimar eh, el valor de Owen y se considera entonces por primera vez pues, la posibilidad de usar aquí juegos con uniones a priori, que no se había usado hasta el momento. ¿no? Eso bueno, pues nos eh, ha llevado a, a dos trabajos, uno aún está pendiente de revisión, pero al final lo que hacemos en, e en ellos es usar una función de efectividad de la coalición. Eh, al final eh, partimos del supuesto de que tenemos datos de nodos y de aristas, pesos individuales, que eh, por ejemplo, en el contexto de las redes terroristas pueden surgir después de investigaciones policiales, vale, un poco a posteriori, pero nos da un poco idea de, cómo, de qué poder tiene cada uno de los jugadores, cada uno de los terroristas, en este caso, en la, en la red, y también considera los pesos de las conexiones. Aquí, por ejemplo, se contempla la posibilidad de que eh, algún terrorista se haya ido a Siria, de que sea un reclutador, de que sean familia, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra función de efectividad, nuestra no, que la usamos al igual que Juslaje y Lindelof en sus trabajos, ¿vale? Considera que por cada coalición yo tengo que sumar los pesos de los individuos que están en esa, en esa coalición y amplificarlo en este caso por el peso de sus conexiones, el máximo de sus conexiones. ¿no? Entonces, bueno, eso nos da cierta medida de la efectividad. Y al igual que en estos dos trabajos que mencionaba, consideramos las dos perspectivas que tenemos. Tenemos la, la versión eh, monótona, donde, bueno, consideramos que si la coalición S está conectada, aplico directamente su efectividad, y si no lo está, bueno, pues cojo el máximo de las componentes conexas que me determina la coalición en el grafo el máximo de las efectividades. ¿no? Y después, por otro lado, la versión aditiva, que en caso de tener coaliciones que no son conectadas, lo que voy a hacer es sumar las efectividades de sus componentes conexas. ¿no? Entonces, con estas dos perspectivas, eh, bueno, trabajamos y además eh, podemos establecer resultados específicos para eh, las cotas del error, porque dependían también del de rango de las contribuciones marginales, ¿sí? y lo que hicimos fue aplicar, bueno, calcular de manera aproximada eh, los valores de Shapley-Owen, Banzaff y Banzaff-Owen para los eh, dos modelos de juegos TU que consideramos y eh, bueno, para los 47 terroristas que contenía la red. Vale, Al final ahí eh, estaba complicado también calcularlo de forma exacta. ¿no? Claro, veis que he marcado ahí en gris el nombre de Cali Cercani, porque esta red en concreto se conoce como la red Cercani, que es se supone o ha sido juzgado como el líder de la, de la red. ¿no? Y sin embargo, veis que cuando no consideramos las uniones a priori, eh, parece que se cae, no está en la primera posición, le, le está dando nombre a la red una persona que, bueno, pues tiene a otro por delante en el caso del valor de Shapley o está en tercera posición cuando usamos Banzafe en el caso monótono. ¿no? Bueno, pues a nosotros nos ha gustado el resultado, más que nada, porque al considerar las uniones a priori, parece que realmente estamos juzgando o han juzgado adecuadamente a Cercani cuando, bueno, parecía que era el culpable. ¿no? En ese caso vemos que nos gusta, nos gusta el resultado. ¿no? Claro, aquí la, pre la pregunta que puede surgir es ¿por qué habéis elegido esa partición y no otra? Bueno, de momento es la que tenemos. Vale, estamos intentando trabajar un poco para determinar con, con clustering un poco, clustering en grafos, para ver si el propio grafo nos da información de cómo eh, obtener una partición bueno, basada en un cierto criterio de, de clustering eh, en grafos, que nos justifique después el ranking correspondiente con el valor de Owen o de vanza Owen. ¿no? Y claro, aquí la, la cuestión es ¿Qué ranking es el mejor? Bueno, a gusto del consumidor, al final. ¿no? Eh, cada uno tendrá que justificar el que use. ¿no? En, en el caso del valor de Owen, usar la, los principios que, que fundamentan a lo mejor el valor de Owen para justificar el ranking que, que tenemos. ¿no? Y, eh, claro, estos son los casos quizás más sencillos, más habituales en los que se eh, trabaja. ¿no? pero, sin embargo, han surgido otros problemas, por ejemplo, en juegos con externalidades. Sí, eh, también aquí hay problemas de, de cómputo, pero ya, como veremos a continuación, no van a ser, no van a ser eh, problemas de cómputo en las soluciones, sino en la determinación de los propios juegos intermedios que necesitamos para calcular esas soluciones. ¿no? Entonces, vamos a volver al problema que, que manejábamos al principio, nosotros lo que pensamos es que las comunidades autónomas eso, deberían cooperar, el sector turístico en España bueno, pues mueve muchos, muchos millones eh, aquí, pero, como sabemos, con la irrupción del coronavirus bueno, todo se ha parado y a, a lo mejor bueno, buscar medidas de cooperación entre las comunidades pod podría ayuda a ayudar a, a recuperar el sector. ¿no? En ese contexto, bueno, lo que nos planteamos es Utilizar problemas DEA, que son, son problemas eh, bastante habituales en el mundo económico, ¿no? que buscan medir de alguna forma la eficiencia de diferentes eh, individuos, compañías que están en un mismo sistema, que necesitan una serie de inputs para producir una serie de outputs y de acuerdo con esos datos bueno, pues medir la eficiencia conjunta de todo el sistema de, de todos los los individuos son, en este caso, de Meus que lo componen. ¿no? El problema original está, publicado por Charnes, o está estudiado por Charnes eh, y otros en el año 78 y, a partir de ahí, la literatura que, que ha desarrollado los problemas DEA eh, bueno, ha sido bastante amplia. ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear aquí es un problema de DEA multiagente, ¿sí? en el sentido de que vamos a suponer, como decía al principio, de que la cooperación de un conjunto de DMUs no va a quedar, a quedar determinada únicamente por esa cooperación, sino que la organización de los demás también va a afectar al valor de su eficiencia. ¿no? Entonces, eh, tenemos que determinar bueno, pues la estructura que nos influencia esa, esa cooperación. Entonces, vamos a, a introducir notación, vamos a definir DMUs artificiales, que son las que resultan bueno, pues de cooperar. Si tengo una cierta, un grupo S, voy a determinar bueno, por I sub S la DMU eh, correspondiente a, a la unión, a la fusión de esas DMUs. ¿no? Y lo que voy a suponer es que al final todo el conjunto de jugadores original me va a quedar eh, determinado por grupos, grupos determinados por una cierta estructura eh, particional. ¿no? Eh, también voy a suponer una eh, nueva consideración, que ahora los inputs y los outputs van a resultar de la agregación directa, es decir, que si un grupo de, de DMUs aquí cooperan, sus inputs se suman y sus outputs también. ¿Vale? Esta perspectiva está trabajada en críticos eh, en el año 2017 junto con otros modelos, ¿no? pero nos, nos ha parecido el, el mejor de los casos a, a estudiar. ¿no? Eh, bueno, Hemos estudiado las propiedades eh, teóricas del juego eh, en forma particional que, que se deriva, al final nosotros tenemos una cierta coalición y una cierta estructura P, vale, entonces yo lo que voy a asignarle a ese juego en forma particional bueno, pues es uno partido de la eficiencia eh, de S, teniendo en cuenta esa estructura, ¿no? y cero en otro caso. Vale, las propiedades teóricas que cumplen este tipo de juegos han sido estudiadas, bien a través de la demostración de sus propiedades, bien a, a través de la búsqueda de contraejemplos, ¿vale? pero el principal objetivo de esta clase de problemas, y en la literatura cuando se usa teoría de juegos, entre otras técnicas, es, eh, la de, el objetivo es el de establecer un ranking de las DMUs, ranking que me mida eh, lo bueno, lo eficiente que es cada una de las DMEUS. es un ranking de eficiencia al final. ¿no? Y los métodos clásicos, los que ya estaban estudiados, se basaban todos en el valor de Shapley. Entonces nosotros lo que intentamos es replicar un poco el esquema de trabajo, teniendo en cuenta que ahora teníamos un juego con externalidades, y hay varias soluciones específicas para juegos con externalidades que pasan por el valor de Shapley, y en concreto pasan además por calcular cuatro juegos TU, como los que veníamos trabajando antes, simplemente definidos sobre las coaliciones. ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar estas cuatro perspectivas para intentar establecer esos rankings de las DMUs, ¿no? pero antes vamos a ver las definiciones. ¿no? Entonces, como veis, la versión optimista del juego le asigna a cada coalición la máxima eficiencia que puede obtener entre todas las posibles eh, estructuras de organización de los que están fuera de ese. ¿no? De igual forma, la versión más pesimista le asigna el mínimo de esos valores. ¿vale? Aquí, bueno, a través de las propiedades del juego, se pueden ver que en este caso particular se pueden obtener los juegos TU, Emax y Emin bueno, de manera sencilla pero el problema está en cuanto consideramos estas dos estructuras. ¿sí? Vemos que la opción de Albizuri asigna a cada coalición S el promedio de eh, las eficiencias que puede obtener S entre todas las estructuras de N-S. Claro, cuando el número de jugadores aquí es alto volvemos a tener un problema, porque determinar las particiones de N-S vuelve a ser eh, difícil, el número puede incrementarse de manera dramática. ¿no? Y lo mismo pasa cuando considero la perspectiva de Huo and Yang, ¿no? aquí casi peor, porque si antes estaba considerando las particiones de n-s, aquí ya voy directamente con las particiones de n. ¿sí? Bueno, esto de nuevo aparenta ser una media, como hicimos en el caso del valor de Shapley, Owen, y zaf y Zaf-Owen, bueno, pues ¿por qué no aproximarlo? Es el, pro, el problema, de nuevo, de aproximar una media poblacional. Antes estábamos trabajando bien sobre el conjunto de permutaciones o bien sobre el conjunto de coaliciones, bueno, pues ahora vamos a hacer muestreos sobre eh, el conjunto de particiones, ¿vale? Bueno, pues voy a estimar el juego TU de Juan Yang, ¿cómo lo hago? Elijo L particiones de N, me, eh, cojo la restricción, la partición inducida a n-s, para cada una de esas particiones calculo su eficiencia y entonces eh, el valor del juego para la coalición S lo aproximo por el promedio de todas esas cantidades. ¿vale? Esto en términos teóricos, en términos estadísticos, de nuevo nos vuelve a dar un estimador eh, insesgado y consistente, esto es lo, lo bueno, aproxima bien. ¿vale? Y lo mismo para el juego TU de Albizuri. ¿vale? Eh, en este caso lo que tengo que hacer es generar, en lugar de particiones sobre dn, dn-s ya directamente, y de nuevo su aproximación viene dada por el promedio de esas cantidades. Al final, esto es un paso previo a estimar las soluciones específicas, porque si recordáis, lo que buscábamos era calcular el valor de Shapley para establecer rankings de las DMUs. ¿no? Bueno, pues directamente cuando uso sobre la, la expresión del valor de Shapley, bueno, pues los valores aproximados estoy teniendo, bueno, pues aproximaciones del valor de Shapley, ¿vale? Aunque parezca trivial, las propiedades de eh, sesgo y consistencia en este caso, bueno, pues se cumplen, aunque en este caso sí que no tenemos cotas del error como las que manejábamos en, en los casos de las soluciones específicas de Shapley, Ivanzaff y Owen y Ivanzaff-Owen pero bueno sí que tenemos acotado, en cierta forma, bueno, pues la, la varianza del estimador que resulta. ¿no? Vale, bueno, pues lo que hicimos fue aplicarlo sobre nuestro problema. Consideramos como inputs el número de hoteles, el número de camas ocupadas y el número de empleados en el sector turístico en cada una de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que componen el Estado español, y como outputs, bueno, pues las reservas, el número de estancias nocturnas y la ocupación al final. ¿no? Usamos los, los datos de INE y lo que teníamos previsto, bueno, pues era eso, establecer el ranking, en este caso, de, los, de las 19 DMUs que resultan pues de, de plantear este esquema. ¿no? Bueno, pues vamos a, a ver los, los rankings. Al final tenemos, en este caso, las propuestas de Clippel y McKilling, que eran los juegos Emin y Emax. Aquí aún podemos calcularlos de forma exacta porque son 19 jugadores a partir de sus propiedades teóricas, pero hemos aproximado bueno, las soluciones eh, propuestas por Albizuri y Juan Yang. ¿no? Bueno, solo por comparar, sí. creo que no se ve mucho, pero están en negrita Galicia y la comunidad valenciana. Veis que ahí vosotros nos ganáis por goleada porque nosotros estamos en las últimas posiciones de nuestro ranking. Vale, vosotros estáis en el top 4. Eh, y, y eso, ¿no? Y siguiendo un poco este esquema, pues volviendo a las redes terroristas, también es aplicable porque al final eh, podemos plantear un juego, siguiendo un poco este esquema, en el que a cada una de las coaliciones S teniendo en cuenta la estructura P para N-S, bueno pues le asignaré un valor de 1 siempre y cuando en S esté la componente conexa más efectiva con la función F que teníamos de entre todas las componentes conexas que pueda tener bajo mi estructura de S y de P para N-S. ¿no? Entonces, si tengo unos y ceros, yo puedo contar cuántas veces una coalición al final es más, eh, más efectiva. ¿no? Y en este caso, bueno, pues los mecanismos que utilizamos antes, las metodologías de muestreo, también nos permiten dar un ranking, de, en este caso, de los miembros de la red terrorista. Como veis, la red que he utilizado aquí, es mucho más pequeña que la red cercani, porque, aun con todo, los problemas de estimación aquí también eh, tienen cierta limitación a la hora de trabajar con eh, particiones. ¿no? Esto se complica demasiado. ¿no? Y, como veis, bueno, aquí aparecen los casos, por ejemplo, eh, para el caso del, de los juegos de Albizuri, que comparamos con diferentes soluciones. En lugar de utilizar el valor de Shapley, como veníamos haciendo en el caso de las DMUs, bueno, pues hemos utilizado diferentes soluciones que aparecían en la literatura. De nuevo, claro, aparentemente veis diferencias numéricas, eso es obvio, y probablemente en los rankings pueda haber ciertas variaciones, aunque en este caso en concreto, creo que en las cinco o seis primeras posiciones no debería haber cambios. ¿no? Entonces aquí, claro, esto sería bueno, o bueno entre comillas, que eh, todas las soluciones no nos diesen a los cabecillas, ¿no? pero bueno, como dije antes, al final los propios principios de las soluciones te llevarían a justificar de alguna forma el ranking final. ¿no? Y bueno, y este trabajo al final, eh, decir que, está, que es parte de, del trabajo que hice con, con la profesora balvina Casas, que está pendiente de, de publicación en algún sitio. Vale. está sometido por a European Journal, Journal of Operational Research y está en, en primera revisión. Vale. Claro, decía lo bueno o lo malo, al final lo que eh, os decía es que, claro, podemos justificar, pero ya existen medidas de centralidad, que esto, al final esto lo usamos como una medida de centralidad de los terroristas en los grafos. ¿no? Lo que hicimos aquí fue una pequeña comparación de las correlaciones entre rankings, a compararlos con las tres medidas clásicas y con la eh, primera perspectiva eh, basada en juegos del Indelove del año 2013. ¿no? Entonces, claro, mmm, tenemos que vender que nuestro método eh, proporciona un ranking y que es correcto, ¿no? pero sin embargo a la vista de las correlaciones uno Puede decir, es que esto no casa con ninguna de las medidas de centralidad ¿no? y es aquí donde, claro, la, el enfoque es diferente, bueno, pues a elección de la persona que tenga que elegir dónde centralizar los recursos de vigilancia, tiene que elegir uno u otro. ¿no? A veces, bueno, eh, tiene que, que tomar decisiones que saldrán mal o bien, pero basadas en algún criterio. ¿no? Y eh, en ese proceso de revisión, claro, nosotros no habíamos caído. Una red encubierta al final también puede ser el, funcionami el funcionamiento de un equipo de fútbol. ¿sí? Si pensamos eh, en el partido de la selección española contra, contra Portugal en el Mundial de Rusia de 2018, podemos pensar en el esquema de pases de, entre jugadores de un mismo equipo. ¿no? Al final, eh, cada uno de los jugadores a nivel individual bueno, pues tendrá, tendrá unos pases que son efectivos, ¿sí? algunos se perderán por ahí, pero otros sí que llegarán a su destinatario. ¿no? Entonces, si considero eso como peso de los individuos los pases efectivos y como eh, peso de las conexiones los pases reales que existen entre, entre eh, cada par de jugadores, bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, también eh, los goles que marca cada uno de los jugadores en el equipo, yo puedo intentar modelar esto en términos de lo que venía haciendo antes. ¿no? Entonces, claro, aquí no tengo en teoría problemas, porque tengo 11 jugadores, aunque tengo bastantes conexiones ¿no? y sí que soy capaz de ver eso que bajo los diferentes enfoques que hemos utilizado, de valor de Shapley, valor de Van Zaf, entre otros no que comparten ciertos rasgos ¿no? eh, era un empate a tres claro el portero era el culpable estaba en la posición 11 vale el goleador del partido para españa en todos estaba en la posición 1 vale todo parecía casar no entonces aquí sí que no tenemos mucho mucho mucha queja vale entonces claro todo esto era para soluciones puntuales, pero como os dije al principio, también existe soluciones de tipo conjunto. ¿no? Entonces, esto es una línea que veía, veía al principio, de que aparecía por ahí mis apellidos repetidos. Eh, ¿Quién estaba por aquí de Santiago antes? Eh, eh, bueno, Paula, Paula Saavedra, también es profesora del máster, que eh, bueno, trabaja en estimación de conjuntos al final, y al final esto es un caso de los más sencillos tenemos que reconstruir un eh, conjunto convexo, un poliedro convexo. ¿no? Si recordáis, o si no lo conocéis, al final es el conjunto de las asignaciones eficientes para un cierto juego, es decir, que todas sus componentes tienen que sumar vdn y que satisfacen la propiedad que aparece ahí, que la, para cada una de las coaliciones la suma de lo que recibe esa coalición tiene que ser mayor o igual que VDT. ¿no? Entonces, esto admite representaciones gráficas que, como veis, bueno, para tres o para cuatro jugadores, bueno, al final es un conjunto convexo. ¿no? Claro, esto cuando tenemos muchos más jugadores se complica en exceso. Representarlo gráficamente ya es imposible, pero mmm, con la definición en la mano seríamos capaces de describir qué es. ¿no? Bueno, aparecen diferentes trabajos, como el de Avis y Fukuda, que permite co eh, computar el número de vértices eh, en, en ese tiempo de O, ¿no? teniendo en cuenta las diferentes inecuaciones que aparecen y, sobre todo, el, el número de vértices. ¿no? Eh, también decir que eso, la complejidad de calcular ya el core es eh, difícil para más eh, calcular sus, sus vértices, ¿no? pero, sin embargo, hay trabajos que nos permiten, por ejemplo, acotar eh, el número de vértices. ¿no? Bueno, En este contexto, la estimación de conjuntos, eh, los procedimientos para reconstruir conjuntos, ¿vale? que en general suelen ser mucho más complicados y mucho más específicos para determinar incluso picos o esquinas de un, de un, bueno, de un conjunto convexo, o incluso también se lanzan a, a problemas con conjuntos no convexos, este caso para ellos sería el caso más sencillo de todos. ¿vale? Entonces lo que, lo que hicimos fue intentar usar ese tipo de técnicas. ¿no? Al final, yo lo que tengo, parto de mi, de mi núcleo, ¿no? lo, voy a generar una pequeña muestra dentro del núcleo, ¿sí? y lo que voy a proponer como método de reconstrucción del núcleo es la, eh, la envoltura convexa de esa muestra. ¿Vale? Tiene buenas propiedades porque siempre va a estar dentro del núcleo, ¿Sí? Y me permite, por ejemplo, aproximar su volumen, que a veces es interesante para calcular ciertas soluciones. ¿no? Bueno, como veis aquí, al final, eh, bueno, aquí no lo veis muy claramente, pero este tiene escasas caras. ¿sí? Una vez que genero la muestra y, y eh, calculo su envoltura convexa, claro, exactamente no lo reconstruyo, sé que la forma la puedo tener. ¿no? A medida que vaya aumentando el tamaño de muestra, los resultados de estimación de conjuntos, en ese caso, sí que garantizan la consistencia del método. ¿no? Bueno, pues eh, ya os he contado un poco de palabras, lo que tengo que hacer es eh, reconstruir el núcleo. Si sí, es el conjunto de asignaciones estables, al final el núcleo se puede ver en términos de, eh, de, del soporte de una distribución uniforme. ¿vale? Lo que voy a generar es una muestra dentro del núcleo, y aquí está el gran debate que tenemos el trabajo por ahí rulando, que nos critican bastante, porque ¿cómo determinamos esa muestra dentro del core? Bueno, ese problema, por así decirlo, no es nuestro, porque el problema de determinar una muestra dentro de un conjunto de RN, bueno, al final puedes usar o bien aceptación-rechazo, que eso es computacionalmente difícil, pero está el método de hit and run, ¿vale? que hace búsquedas locales, parte de un punto, se mueven entornos y al final determina muestras. ¿no? Ahí está garantizado el tiempo polinomial del método. ¿vale? Entonces, como la envoltura convexa tiene también una complejidad eh, polinomial, al final el método que resulta es polinomial. ¿vale? Y al final esa envoltura convexa es lo que presentamos como reconstrucción del core. ¿no? Eh, claro, la consistencia, cotas del error y todo esto son resultados que están más que trabajados en la literatura de estimación de conjuntos. Trabajan con distancias Hausdorff, por ejemplo, ¿no? o con distancias en medida, y, y bueno, está garantizada la, la consistencia en ese caso. Y claro, ya por último, para, para ir acabando, eh, esto nos permite volver al, al, al caso de trabajar con soluciones de tipo puntual. ¿no? porque si pensamos en el core, podemos pensar en el core-center, sí, que al final es como el centro de gravedad de, de ese core. Bueno, la intuición nos llevó a pensar que si tenemos el core y el core-center es su centro de gravedad, una vez que reconstruimos el core, pues el centro de gravedad de nuestro conjunto reconstruido nos debería dar un estimador del core-center. ¿vale? Y eso fue lo que, lo que planteamos aquí. Hemos visto que, que funcionaba bien y que todo, en términos de simulaciones, parece que obtenemos resultados que son coherentes. La principal dificultad que hay aquí es eh, el número de jugadores. Sí, sabemos que, metodológicamente, el método parece robusto, y es robusto, ¿vale? pero en la práctica, con más de 16 jugadores, somos incapaces, o en nuestros ordenadores de, de, de sobremesa, de trabajar con, con con este tipo de metodologías, ¿no? Pero eso, la teoría de conjuntos, de estimación de conjuntos, parece que nos cubre ahí. ¿no? Y claro, lo ilustramos para tres o para cuatro, pero para cuatro jugadores, pero decir que se puede aplicar en contextos generales, ¿no? Entonces, bueno, de momento lo estamos utilizando en R porque aparecen las librerías eh, Alfajal que nos permite trabajar con este tipo de, de problemas, vale, pero Probablemente, si usamos otros lenguajes, igual se solucionan los problemas que tenemos con 16. ¿no? Y nada, para, para acabar eso, que hemos hecho la, la revisión a diferentes eh, metodologías de aproximación de soluciones, ¿vale? y eh, sobre todo que son aplicables en aquellos contextos donde no tenemos una expresión, una expresión explícita de estas soluciones para obtener en tiempo polinomial al final, ¿no? que es el principal de los problemas. ¿no? Que todas estas metodologías bueno, pues cumplen eh, propiedades interesantes en términos estadísticos y que parece que todo funciona de forma de forma adecuada y como comentaba no que usamos R pero que bueno que supongo eh, la, la aproximación mediante muestreo se puede aplicar en cualquier tipo de lenguaje a día de hoy creo que las librerías están disponibles en otros, en otros problemas. ¿no? Y nada, sobre todo las características de la máquina, que la mayoría de estas simulaciones las hacemos en el centro de eh, supercomputación de Galicia, salvo estas últimas del Core, ¿vale? porque hay problemas con las librerías y tal, pero que bueno, que claro, no es lo mismo hacerlo en un ordenador de sobremesa que en el centro de, so de supercomputación, ¿no? que los tiempos y bueno, las técnicas de paralelización en este caso nos, nos ayudan bastante. Y nada más por mi parte. ¿Algún comentario bueno bueno en primer lugar la, la, la charla me ha parecido muy interesante y además has hecho un recorrido bastante amplio de las posibles aplicaciones de, de las técnicas de muestreo en, en teoría de juegos pero tenía algunos comentarios eh, algunos eh, tiene que ver con las propias aplicaciones y otro y algún otro viene con con las dificultades de la metodología de, de muestreo combinada con la teoría de juegos. En cuanto a aplicaciones, la de la leche me gusta mucho. Eh, bueno, también porque, aparte, como se, está publicado en EJOR, pues también lo he leído y ahí, siempre, ahora que te tengo delante, pues te pregunto, ¿no? Porque, claro, aplicas, eh, suprimen las cuotas. Las suprimieron, sí. Es decir, que ahora cada uno puede producir toda la leche que quiere. Se supone. Vale, pero la cuestión está en que se pretenden fijar cuotas, repartir las cuotas en función de las producciones que ya tenían antes, que ahí hay una pequeña... Bueno, está sí. bien porque es el punto de partida, pero yo creo que el problema se puede enriquecer, pero bueno, es una opinión, porque al final... Enriquecer, no digo que eso está perfectamente bien, sino añadir una extensión del modelo, introduciendo porque nosotros... Eh, o por lo menos, ¿cómo, es decir, ¿cómo sé yo que bajando las cuotas, qué impacto va a tener el precio? Porque al final lo que a mí me interesa es que mis ingresos por la leche sean los que tengan que ser, sí. más que los litros que yo produzca. Es decir, si produzco un litro de leche, pero lo vendo a 100 euros, es mucho claro. más rentable que producir... Aquí el planteamiento es mucho más naif, ¿no? en el sentido de que si tú bajas la producción y no traes leche de fuera y tienen que consumir la de Galicia, los precios debe, deberían subir. ¿Qué es lo que no ha ocurrido? Que no ha, no claro, ha ocurrido porque, porque tampoco es, se han planteado establecer nuevos sistemas de, de, de cuotas. cuotas claro, que lo que está haciéndose ahora, por ejemplo, lo digo porque en el Libertad caso real... de mercado y traerlo... Que leí desde fuera sí. que lo que está sucediendo es que nos traen leche de fuera claro. y, y aunque aquí se reduzca las cuotas Ajá. para subir el precio... Pues Siempre entra el leche, de... leche de fuera y te, y te. Entonces, claro, ahí también hay unas ciertas externalidades claro, que claro. se operan. Por eso me decía que pensar el problema, con, con, obviamente con la función inversa de, del precio, es decir, si nosotros hacemos para que esta cantidad, ¿qué precio puedo obtener? Es decir, que no lo digo como otro tipo de problema sí, de sí, bancarrota sí, sí. que se podría ser asociado. Diferente a este y que, y, que, bueno, y que también tendrías que aplicar las mismas técnicas. Claro, si un montón de, de con gente. 190 jugadores además ahí, incluso Para las eso, técnicas de mostreo se, pues se quedarían cortas. Algo de, de interés. Luego, es, es sobre el núcleo. Sí. ¿Cómo sabes tú que has elegido un elemento del núcleo? Bueno, porque los métodos de hit and run necesitan saber las caras, en este caso del core, y está asegurado que buscan puntos dentro de, de, del core. El método de muestreo que está desde el año 60 o 50 <risa> o 70 ya, que no voy a destruir yo ahora. No, no, pero. pero claro, pero por ejemplo, yo tengo ahora sí. eh, eh, los 190 esto. Sí. Eh, tienes 2 elevado a 90 eh, ya, eh, pero, que tienes que chequear. Claro. Y entonces yo no tengo tan claro que cuando supera una cierta barrera, ni tan siquiera el método este conveja en tiempo polinomial. Es probable que con 190 jugadores, no. Con más de 16 ya... Por eso me refería, ¿no? Porque, claro, sí. elegir una muestra de un, de un conjunto del cual seguramente no puedas conocer las caras del conjunto porque... Bueno, al final planteamos esto para juegos donde sí que puedes conocer los valores de las caras. Claro, el pero polinomial. y de esto de las aplicaciones, si yo ahora quisiese aplicar el núcleo en el caso de la leche... Ya... Bueno, claro, tienes que determinar. El, bueno, digo en el caso H, porque si tú dices sí. el problema en carácter no hay problema, porque ya sabemos sí, que la, sí, a la VDS es raciones. muy sencilla, ¿no? pero en un problema sí. convencional, el problema que se tiene es... Y aparte es de no conocer la función característica. Claro. De eso no tenerla entera, vamos. Sí, por eso me lo, Bueno, yo aprovecho para un spoiler mío, no, nada, igual. Es justamente introducir un principio de, de, de racionalidad limitada en la determinación de una solución, si una solución es estable coalicionalmente sí. o, o no, ¿no? Porque claro, eh, qué sucede si, si yo no puedo comprobarlas todas las caras. Claro, tienes ¿no? si no un problema, porque al final te quedaría un poliedro mucho más grande que el, sí. el core, realmente. No, no, sí, pero es que claro, si tampoco tienes el core, claro, pues que es decir, no porque, tienes nada ahí. Eh, porque el core tiene una decisión. ¿Cómo voy a rechazar yo algo que no sé si está bien o mal? No, No, no. Bueno, yo te digo como tú has lo a pensaré, lo no, pensaré. No, no, no. No me sí. refiero que como también sí. como un, un problema sí. que también tiene su interés en relación a la solución del núcleo y, y, y a las técnicas sí, de. Sí, sí, sí. De hecho, los ejemplos que consideramos eran todos conociendo es la UDS y, y viendo que funcionaba en esos casos y ya está. No, pero bueno, pero que, pero que qué. Bueno, claro. Claro, sí, pero bueno, estimarlas siempre y cuando se corresponda con una cierta media que no siempre puedes Sí, porque yo creo que el, el gran problema del núcleo realmente en una, en una aplicación porque las aplicaciones sí, todas son muy bonitas sí. es realmente qué es el núcleo qué es el núcleo, claro porque teóricamente sí. te da igual que sea un millón de jugadores que 25 <risa> el núcleo es el núcleo claro, ya está. el problema es que cuando entras en, sí. en la parte práctica como en la leche o o en otro tipo de problemas, sí, sí, sí, pues sí. Eh, es que por eso que me, sí. me sorprende. Bueno, que el, el hecho de que se sea capaz de poder buscar estimaciones a través de esta técnica que yo no conocía, me, me parece sí. muy interesante. Sí, de hecho, en estimación de conjuntos lo que hacen es, por ejemplo, tienen un problema eh, la reconstrucción del mar de Aral tras la sequía. ¿no? Sí. Entonces, eligen puntos y van viendo ahí como la forma del, del mar de Aral, con, bueno, con técnicas súper... Eh, más complejas que esto, ¿eh? sí, que sí. esto es lo, lo, lo primero que, que, que hago. Bueno, si sí no te importa que te haga una última pregunta... Sí, bueno, no eh, me importa. Eh, ah, sí, me eh. sí te importa. ¿eh? <risa> <risa> no. Es cuando pones esas cotas, obviamente de sí. es muy, es muy, sí, muy burda, sí. Eh, ¿No te salen tamaños muestrales muy grandes en ocasiones? Suelen, suelen ser eh, bastante son conservadoras. Sí, Esa cosa te iba sí, a decir. Sí, Incluso sí, la de sí, es, es sí. bastante conservadora. Y después depende ¿no? mucho del rango de las contribuciones marginales. De cómo puedas uh -huh. acotar tú ahí ese, ese rango. Sí, que al final que a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo con, que, que no claro, es. Claro, que, que en la, que la práctica ves que es. Eh, eso, que está de se va de madre a veces, ¿no? Pues nada, me, me, digo, me ha gustado mucho la revisión, le, le he aconsejado que la... No, porque no podían venir, porque están fuera alguno de mis estudiantes, porque creo que tienen mucho, mucho interés sí, sí. dentro de la teoría de juego este tipo de, de técnicas. Sí, ¿no? lo comentábamos ayer, que era algo bastante agradecido, porque al final son problemas que en teoría no podrías resolver y de manera rápida, sencilla y con cosas bastante básicas. bueno, pues. Bueno, vas a ser, pero que tienes suerte. Sí, sí, pero tienes que manejarte, ¿no? Pero sí, que sí. al final, cuando bajas al detalle, tampoco son nada elaboradas. Que es la estimación de una media poblacional, al final. Sí, pero le das la posibilidad claro. a muchas soluciones de teoría de juego que, no tenías. Y que, si no, que te tenías que olvidar. Es decir, nadie se planteaba aplicar nada a, a los ciento, al caso de la leche porque, total, ni si lo no puedes calcular Claro. Mm. Mientras que aquí sí que das una oportunidad y, y, y la realidad es que... El, el, el concepto de esa actitud de las cosas, no solo en teoría de juego, en muchos claro. ámbitos, pues eh, no, no siempre se puede llegar sí. y por eso existen las, las técnicas heurísticas de optimización y demás en, en infinidad de problemas, con lo cual creo que es un gran acierto el, el aplicar este tipo, este tipo de enfoque. ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias y felicitarte por, por la exposición y la revisión que nos has hecho. Bueno, gracias Joaquín. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues para terminar, yo coincido pues con Joaquín, que la charla me ha gustado mucho. Yo creo que a los estudiantes que están aquí hoy del máster y de doctorado, pues también porque ha sido muy amena, muy didáctica y luego además también podemos ver cómo se pueden utilizar, pues eso, aunque sean simples, pues técnicas de estadística, cómo se relaciona. También hay estudiantes que están haciendo su tesis en DEA, con lo cual el ejemplo este que has puesto pues también les ha podido interesar. Y luego con respecto al CORE, pues yo... Como coincido un poco con Joaquín, y ya lo hemos hablado, no voy, pero me, se me había ocurrido durante la charla también, bueno, tú has estado hablando de que se hacen estimaciones de suple, que ya conocemos, que no tiene por qué estar en el core, ¿se ha hecho o se ha intentado alguna estimación de un, que ya te puedes imaginar, un concepto de solución que es un poquito más complejo, pero que sí que está en el core, en los juegos, en los que el core es distinto al vacío? En ese caso es lo que se está estimando. No hay nada de esto, no, no se ha intentado, porque al final tienes que hacer, pues eso, este... Sí. excesos, en minimizarles psicográficamente los excesos... Yo creo que no se ha hecho... Nada, y no hay, claro, eso es, yo creo que es un poquito... Pero bueno, también al final tienes ahí una, una fórmula, sí, que si sí, tienes sí. los excesos se pueden intentar hacer estimaciones, igual que has hecho antes ahí con los de Sí. Pero Está... de esto no hay, porque... Eh, creo que estaba el trabajo de, de, de, de, Justo, de Justo Puerto y, y Federico Perea para el nucleolo, pero era un procedimiento pero jurístico. eso era como un algoritmo sí, sí, era un procedimiento. no de aproximación no, pero es así el que se me viene más próximo al tema pero pero creo que no me suena vale, que aparte de esto y en conjunto sí. en, en concepto de solución de conjuntos, nada, habéis empezado Vamos, ahí. Bueno, a pensar en el core, que ya te dije sí, que nosotros también sí, habíamos sí, pensado sí pero no habíamos hecho sí. nada, pero ninguna otra solución de conflicto. No, porque como nada. tenemos... Claro, es que se aplica, se aplica muchísimo y bueno, como claro, hemos visto, sí. está en todo, ¿no? Para sí. utilizar... Tenemos un trabajo atención, ahí pendiente sí, sí. de, de ver qué pasa con él, y tampoco nos hemos lanzado a ver mucho más. Porque, muy bien. Porque estamos ahí esperando un poco a ver cómo, cómo respira el trabajo. Pues sí. muy bien Alejandro, pues muchas gracias por tu, por tu charla y encantados, como ya he dicho antes de que estés aquí. Vale.